Enemigo, realmente estamos en una batalla, en una guerra con la disciplina. ¿Cómo tener una vida disciplinada con dominio propio? Si tenemos un enemigo latente y yo sí quiero conocer a ese enemigo. ¿Usted quiere conocer a ese enemigo? Entonces, uh, vamos, va, venga pues, vamos a trabajar. Eh, este es el día número 22 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando por 45 días bueno Marimelda y cómo tener una vida disciplinada con dominio propio en este día número 22 muchachas, mujeres, hermosas ya estamos en la semana número 4 ¡oh! no puede ser no lo puedo creer que ya llevamos cuatro semanas juiciosas luchando con el enemigo ah, tenemos un enemigo muy grande demasiado y no uno tenemos muchos enemigos eh, pero eh, tenemos que aprender a conocer el enemigo y someterlo sin luchar Óigame, esto es una cosa seria esto es una cosa muy seria eh, no es tan fácil, lo hemos dicho, no es tan fácil tener disciplina. Si tú eres indisciplinada, ese es un enemigo y la enem el enemigo número uno de la indisciplina está en nuestro cerebro, en esa necesidad, en esa gratificación inmediata, ese es un enemigo, pero nosotros cuando lo aprendemos a conocer... Cuando en, tenemos ese entendimiento del cerebro mediante la educación, entonces nosotros vamos a trabajar con estrategias. Vamos a tener estrategias y de hecho le, les he dado muchas estrategias en estos, en la semana pasada. Entonces vamos a, vamos a retomar. Primero. La disciplina es un músculo que nosotras podemos entrenar. Nosotras podemos entrenar el músculo donde está ubicado la disciplina. ¿Cuál es y qué tenemos que hacer? Conocer a los enemigos de la disciplina. ¿Ok? Escríbame ahí, por favor, en su cuaderno lo que nosotras vamos a hacer es conocer los enemigos, conocer los enemigos de la disciplina, perfecto, eso es lo que vamos a hacer, listo, esta semana solo vamos a hablar de enemigos, no más, la única palabra que vamos a trabajar esta semana es... Bueno, ¿y cuáles son mis enemigos? Hay un, hay un libro que leí... ¡Wow! Hace muchos años... Eh, yo diría que fue uno de mis primeros libros... Eh, que leí fue... Eh, el arte de la guerra... Y dice... Todo el arte de la guerra se basa en el engaño... El supremo arte de la guerra... Es someter al enemigo... Sin luchar... El arte de la guerra... Nosotros estamos en una guerra, estamos en una necesidad de tener disciplina, levantarnos todos los días, de ser muy juiciosas, de cumplir nuestros propósitos, de cambiar los hábitos, de, de llevar un, unos, unos hábitos saludables. Pero tenemos en nuestro cerebro un sistema que se llama el sistema de recompensas. Y ese sistema de recompensas tiene. Digamos, como unos disparadores que nos hacen reaccionar cuando nosotros teníamos pensado una cosa, hacemos la otra. ¿Y por qué? Porque tenemos ese bendito enemigo que si lo aprendemos a conocer, lo aprendemos a someter sin luchar. Esa es la clave. en eh, el, el Lo hago... Mmm, porque me leí el libro hace mucho tiempo del arte de la guerra y hay unas estrategias nosotras tenemos que saber qué estrategias utilizar para nosotros dominar a este enemigo que está en el cerebro y que si sabemos estratégicamente trabajar vamos nosotras a ganar tener una vida disciplinada con dominio propio. Llegó Viviana, bravo, llegó Ada, bravo, qué rico, me siento muy contenta cuando están aquí en vivo y siento eh, mucha alegría en mi corazón y eso se llama placer, porque lo que más felicidad da al ser humano es el contacto físico, así sea virtual. Saber que Viviana está ahí, saber que Ada está acá, eso nos da felicidad. Y mi cerebro se divide en dos cosas. Entonces vamos a, a trabajar este libro, que yo lo amo. Yo amo a este libro porque este libro fue el que me enseñó que nosotros... Bueno, eh, esto fue el estudio que yo hice acerca del cerebro... Y nosotros en el cerebro tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro límbico y tenemos un cerebro humano o más bien racional. Resulta que, esperen ahí, ahí sí se ve bien. Entonces resulta que el cerebro reptiliano nosotros sabemos que es el que nos lleva a tomar la acción. El cerebro límbico es el que nos emociona. O sea, nos da alegría como ver a Isadora y ahí mismo mis ojos se me abren y me da una alegría y ver a Viviana y yo digo, ¡Oh, ¡Viviana! ¡Eso! Entonces yo me emociono y me pongo muy contenta. Pero cuando no las veo me pongo muy triste. Entonces activo este cerebro que es el monito. El monito es como como el, el miquito de la fiesta, el que quiere siempre estar alegre, parrandeando, el que llora, el que eh, ya, eh, ya dijimos que hay tres emociones básicas, que es el miedo, o el que le da miedo, o el que eh, está alegre, o el que está triste, entonces vamos a ir entendiendo, yo voy a ir eh, revisando, tenemos tres emociones básicas. Miedo, ira y amor. Miedo, ira y amor. Esas son las tres emociones primitivas del ser humano. El resto se van, eh, sa eh, digamos, eh, saliendo de ahí. ok Entonces, miedo, ira y amor. ¿Y quién es el que siente eso? Este animalito que hay aquí, que es un monito. Nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos un, algo parecido al cerebro de un monito. Y también dentro de nuestro cerebro tenemos algo parecido a un reptil, ¿sí? Que es como el que guarda toda la información y conecta con la espalda todo el sistema nervioso y conecta, este libro me gusta mucho porque como yo soy una mujer que es eh, gráfica totalmente, entonces eh, yo entiendo solamente con imágenes y pues me tomé la tarea de estudiar y de buscar las imágenes que necesitaba para poder entender cómo funcionaba el cerebro, porque yo qué voy a saber de cerebro si yo soy contadora pública titulada en la Universidad Autónoma Latinoamericana y yo qué voy a saber de neurociencia y yo qué voy a saber de todas estas cosas entonces eh, me puse en la tarea de averiguar oh my god, busco una cosa y se me pierde la otra Dímelo un segundo ok el cerebro reptiliano es como este digamos, no sé si en Facebook se ve pero es muy importante que ustedes miren la imagen, si no la están viendo, bueno, vayan y busquen en Amazon el libro y en el libro están las imágenes. Eh, mira, el cerebro reptiliano se conecta con la parte de, de atrás del cerebro y todo está el sistema nervioso que baja con la columna vertebral y activa todo el sistema del cuerpo y el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema reptiliano es el que nos lleva a la acción, porque él es el que le manda toda la información a las otras partes del cuerpo para que tomen acción. Es muy importante que conozcas los enemigos para poderlos someter sin luchar, para poder nosotras ser disciplinadas, y que cuando seamos disciplinadas, se convierta en placer. Entonces, vamos a ir resumiendo, eh, si Isadora me puede decir, si esta parte le queda clara, para poder continuar, y Viviana también, porque es muy importante que tengan claridad de cómo es que funciona el enemigo. O sea que el enemigo de nosotros está en la cabeza de nosotros, día Y es, así es mi amor, así es. Bueno, entonces vamos a continuar. Resulta que este cerebro, que es el reptiliano, y este que es el límbico, son los cerebros más primitivos que nosotros tenemos. Este monito es el cerebro más primitivo es uno de los más primitivos, el límbico es el cerebro emocional y es con el que sientes. Entonces, ¿tú qué sientes? Tú sientes tres emociones básicas, no vamos a trabajar sino día tres. Sientes miedo y ahí mismo haces no, y te vas y corres y como eres un miquito, ...activas el mico de tu cabeza... ...y ahí mismo el mico cuando tiene miedo... ...se retira... ...y se va y se monta otro árbol... ...y se va... ...tiene ira... ...el mico ataca... ...y tiene amor... ...el mico abraza... ...es como un animalito... ...que tenemos dentro de nosotros... ...ah... ...ok... okay. ...entonces... ...yo voy a ir entendiendo... ...paso por paso cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi sistema nervioso y voy teniendo conciencia que dentro de mí hay un animalito que es como un miquito, que dentro de mí hay otro animalito que es como una serpiente y que dentro de mí hay un animalito que es humano como yo, que tengo una piel, una cara, una fisionomía humana y que es el racional, que por eso nosotros lo dibujamos como una persona acá. ok. Resulta que cuando actúan, no actúan los tres, cuando actúan, no actúan los tres, y esto es los descubrimientos más importantes que ha hecho la neurociencia. Cuando actúa, actúa uno solo. El comando es de uno solo, porque acuérdese que el espíritu y la carne no van juntas. O actúa el espíritu o actúa la carne, pero no actúan juntas. Entonces, aquí hay algo muy importante. O eres de Dios o eres del diablo, pero no eres de los dos. ¿Por qué? porque cuando actúan, actúa uno solo. Los tres son necesarios para la sobrevivencia en esta tierra. Ninguno es mejor que el otro, porque si este que toma acción no se conecta con este de las emociones y con este que piensa, son unos locos, son enemigos cada uno. Pero si yo que soy la humana, Aprendo a controlarlos con la disciplina, con el dominio propio. Mi amor, este miquito hace cosas increíbles y este reptiliano me hace tomar la acción que yo necesito de manera enfocada. Hasta ahí, Viviana, ¿te queda claro? Es muy importante. Hola, qué rico, Isa, que ya llegaste. Hola. Um, Ruda Aguilar, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Bueno, por aquí vamos, estamos bien acompañadas hoy. Entonces, nosotras tenemos que entender que el enemigo, mira, son tres humanos luchando, tres animales en uno solo que somos nosotros. ¡Ay! qué pecado, pobrecita nosotras, usted no es que sea indisciplinada, no es que usted sea floja, no es que usted sea perezosa, no es que usted no sirva para nada, no es que usted, qué pecado de mi muñeca preciosa, venga yo la abrazo, mi amor, que, que, que usted eh, no ha sido culpa suya, usted por qué se me dice que es perezosa, usted por qué se me dice que usted es... Eh, que no sirve para nada, que usted floja, que es que usted tiene muchas excusas y nosotras esta semana nos vamos a dedicar a conocer a esos tres enemigos que ya lo sabemos cuáles son. Cuáles son los tres enemigos que vimos esta semana en el día número 18. Si no has visto los videos, por favor, te invito a que busques el día número 18, donde trabajamos cuáles son los obstáculos que te impiden lograr tus objetivos. Son tres. Te los voy a dictar para que los tengas y los recuerdes. Y esos tres enemigos los vamos a trabajar toda la semana. ¿Por qué? Porque necesito conocer a mi enemigo. Dice... Dice si sí, así. Déme un segundito, yo tomo agua. Ok. Anóteme estos tres enemigos grandes que vimos esta semana. Creencia de que cambiar un hábito es fácil. ¿Cuáles son, oh, mi amor? ¿Cuál es Marimelda? creencia de que cambiar un hábito es fácil pues si lo encuentro ave maría no lo veo Epa. ese es uno el otro es posponer las cosas Los tres obstáculos los voy a escribir acá. Déjenme un segundito. Creencia. De que cambiar un hábito. Es fácil. Ese es uno. Ahí se lo pongo. Listo, otro, posponer las cosas, posponer, segundo, posponer las cosas, ese es el otro, ahí va también, se los escribo, y el tercer, el tercero, a ver, a ver Marimelda, el tercero es excusas, para abandonar la disciplina, perfecto, entonces vamos a trabajar en detalle estos tres durante la semana, número tres, vamos a, a enfocarnos en estas cosas, vamos a conocer el enemigo, para qué lo queremos conocer, para someterlo sin luchar, Vamos a someter a la disciplina, porque es una enemiga de nosotras. ¿Por qué la disciplina es una enemiga de nosotras? Porque sin disciplina no logramos las metas. Y usted puede ser muy inteligente, Ada. Y usted puede ser muy brillante, Viviana. Y usted puede ser una superwoman. Pero si usted no es disciplinada, no se vista que no va. Porque no va a trabajar consistentemente en lo que usted desea, porque usted va a abandonar porque vamos a conocer al enemigo hasta aquí les queda claro, listo ahora vamos a hablar voy a leerles acá de un segundito que es que tengo que aprender Esto, por eso es importante muchachas que ustedes escriban y tengan un cuaderno única y exclusivamente del reto ¿Por qué? Porque esto, esto es un libro, o sea, nosotras estamos estudiando, obviamente estamos estudiando este libro, pero cuando yo hablo, eh, eh, encontramos muchas cosas y vamos a mirar, ¿por qué razón la disciplina es un enemigo? Porque si no tenemos disciplina, ¿qué hacemos? El no tener disciplina nos lleva a abandonar las cosas. El no tener disciplina nos lleva a la depresión. El no tener disciplina nos lleva a desviarnos de las metas, del objetivo. El no tener disciplina nos lleva a estar desorientadas. Es que yo no sé qué tengo que hacer. Y como yo no sé qué tengo que hacer, entonces yo no tengo una intención clara. Y si yo no tengo una intención clara, ¿qué pasa? Eh, tengo un trastorno de déficit de atención, técnicamente hablando, neuro, neurológicamente hablando, neurocientíficamente hablando. Entonces, si yo tengo un trastorno de déficit de atención, si yo no me puedo enfocar, si yo no logro poner atención, concentrarme, ¿cómo soy? Como una amiguita. Imagina tomarle la foto a una mica, a una, a una mona, a un animal. Un niquito, ¿qué hace? Un niquito se mueve para todas partes, un niquito no quiere y no está jugando, un niquito no se concentra y tomarle una foto a un mico es todo un proceso. Entonces, ¿qué? Como yo soy humana y como yo sí tengo un cerebro humano y como yo sí pienso, porque el cerebro humano es el que piensa, yo digo, pero ¿por qué yo no logro nada? ¿Por qué yo todo lo abandono? ¿Por qué yo soy tan indecisa? ¿Por qué eh, eh, me, me siento tan mal? Y eso, ¿sabes qué? A mí me da tristeza. Y entonces eso me da abatimiento y me da eh, mucha indecisión. Y a lo último, siento que yo no sirvo para nada. Y siento que no tengo ninguna... Nada que viña a este mundo, una mujer indecisa, una mujer eh, desencantada de la vida, sin propósitos. Y mira, ¿dónde me lleva a mí? La ignorancia y el no conocer a mi enemigo. Entonces, ¿es importante o no es importante? Es importante entender que esto es un desorden de la mente, que no es tu culpa porque ya esto lo aprendimos a nivel educativo, a nivel social, a nivel educacional, a nivel familiar, en... pero tu papá y tu mamá tampoco sabían, entonces no le podemos pedir al papá y a la mamá que nos eduquen de una manera, cuando a la neurociencia está apenas hace 40 años. No le podemos pedir a la mamá que nos eduque cuando ni siquiera han leído una página de la Biblia, que en la Biblia todo lo que yo les estoy enseñando está, lo que pasa es que está de una manera diferente, pero quien lee la Biblia y quien practica los principios bíblicos, eso es el mejor libro de desarrollo personal que yo he conocido, pero como tampoco... Tenemos como, ay, eso es de la Biblia, póngale una, una, un feto, ay, no, ahí vienen los bíblicos, ahí viene el que lee la Biblia, chao, no lo quiero. Entonces, como nos negamos toda la posibilidad de lectura, de, de aprendizaje, entonces, por esa razón, estamos como estamos. Entonces, va hasta aquí, te queda claro, eh... Me dices, por favor, ok, listo, perfecto. Eh, si me puedes ir escribiendo qué has aprendido, te lo agradecería. Entonces, vamos a, vamos a mirar. Bueno, Marimelda, ¿y qué hacemos con todo esto? O sea, vamos a conocer el enemigo. Sí, pero es que vamos, yo les voy a dar estrategias. Toda la semana, esta semana les voy a dar técnicas, les voy a dar estrategias para que ustedes puedan. Eh, ponerlas en acción inmediatamente entonces vamos a entender un poquito cómo funciona el sistema del cerebro el sistema del cerebro aquí tengo otra imagen este ya está más como más adentro si lo encuentro Ve, mira, yo lo tenía marcado. Ahí lo tenía bien, Marimelga. Aquí está. Miren, el cerebro, todos, digamos, todas las partes de nuestro cerebro, el cerebro frontal, que es el humano... El cerebro límbico, que es el animalito, es el monito. Y el cerebro reptiliano, que es el, el otro animalito, que es como un reptil. Esos tres cerebros se conectan entre sí y reciben señales. Entonces, cuando esos tres cerebros reciben las señales, se activa una cosa que se llama el estrés. Y cuando nosotros estamos estresados, ahí Tomamos decisiones que no son racionales porque se apagan el cerebro que piensa. Entonces, es muy importante entender cómo funciona el sistema de, el, eh, de recompensas del cerebro. Yo les voy a leer aquí un poquito, ¿ok? Dice... En tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte que toma las decisiones. Nosotras pensamos que tomamos las decisiones desde esta área y no, las tomamos desde esta área. O sea que las decisiones que nosotros tomamos la mayor parte del tiempo, ¿cómo son? Inconscientes. Es el cerebro emocional el que toma las decisiones. De acuerdo a cómo sienta mi emoción, pues yo decido. Y esta aquí yo le voy a dar una estrategia. Quiere que le dé la estrategia, pero escríbame, Marimelda, necesito que me dé una estrategia para yo tomar decisiones de una manera más equilibrada y no de una manera... ...a la loca... ...sin pensar... ...¿cómo hace usted Marimelda para tomar unas decisiones que sean acertadas? Que, ...que sean decisiones de una mujer sabia... ...que sean decisiones de una mujer prudente... ...no de una necia ni de una loca... ...que toma decisiones porque sí... ...si no me pregunta... Sigo, ...seguiré leyendo... ...entonces... Teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomas son emotivas. El 95% de las decisiones que tomas son emotivas y están en el inconsciente. O sea que cuando usted decide, pensó que usted había decidido y la que, el que decidió fue el monito. Ay, no, no, no, no, no, Dios me va a ayudar, mi señor, con razón. Con razón yo yo yo decía tantas cosas que no eran. Estos circuitos neuronales están compuestos principalmente por cinco áreas con funciones claras. En nuestro cerebro hay cinco áreas, ¿sí? Tenemos cinco áreas. Cada área es tocada cuando sentimos una emoción. Dijimos, ¿cuántas emociones principales tenemos cuando sentimos miedo? ¡Ah! El mico sale a la carrera y se va y se encarama a un árbol. O se esconde. Cuando tenemos rabia, atacamos. Y cuando tenemos amor, abrazamos, tres emociones básicas. Entonces, dependiendo de la emoción que sentamos, se activan las áreas del cerebro. Y son cinco áreas que se activan una con otra, es como un botón, pulsas un botón, inmediatamente manda una alerta y todo es funcional. Y se prende el 100% del cerebro, que muchas veces es un mito y que ya no es un mito, porque ya la neurociencia ya lo descubrió, eh, descubrieron que eh, el cerebro, cuando actúa, actúa el 100% en un solo, en una sola área. No es que nosotros actuemos el 10% y que tenemos es que, que el 10% de nuestra capacidad la activamos, no. Nosotros activamos el 100%. Por ejemplo, alerta, alerta, Viviana tiene miedo, inmediatamente... Prrr, prrr, prrr. El cerebro, del reptiliano, ponga las pilas, active la energía, mo modifique las mandíbulas, póngale toda la energía a los pies porque vamos a correr. Y entonces, se activaron todos los sistemas para que tu cuerpo lo único que haga es correr, porque aquí no hay nada más que hacer sino correr y esconderse. Ese es uno. O... Quiere atacar, inmediatamente dicen, Viviana se enojó, ataquen. Y Viviana ahí mismo saca el machete y saca lo. Yo saco lo colombiano y, y... y... <ríe> Isadora saca lo brava de Isadora y ay esa Isadora se vuelve loca, Dios mío, que uno dice, oh my God, es mejor tener de amiga Isadora porque se le salió la fiera a Isadora. Isadora, grita, mata y come del muerto. ¡Qué susto con Isadora enojada! No la quiero. Y entonces su cerebro en un 100% está preparada para atacar y con ira. Ahora la ira, no dura más de 90 minutos, perdón, más de 20 minutos en el cuerpo, porque o si no le da un heart attack, porque es un disparo de um, dopamina y le tapa todo el área cognitiva, una persona con ira no piensa, una persona con ira se ciega, mata y, y le puede dar un infarto y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque está en un modo tapado el, el área acá, listo. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito entender cómo funciona mi cerebro y tener estrategias, que es lo que yo les estoy dando todos los días, y que vamos a, a ir aprendiendo. Entonces, eh, ¿cuál es la estrategia, Marimelda, que usted nos está dando en este momento que vamos a trabajar durante esta semana? Bueno. Una de las estrategias que les di el día número 21, o sea ayer, les dije que apliquemos la técnica A.A.O. Marimelda, ¿nos puede volver a dictar esa técnica que nos enseñó? Sí, déme un segundito. Si la encuentro, dónde la anoté. Aplicar la técnica AAO. Copy. ¿Y cuál es esa técnica? Vamos a aprender. Por eso yo les digo, la mejor manera de aprender es con la lectura. Es donde estamos activando el cerebro humano. Es donde estamos aprendiendo cómo conocer al enemigo. Aprende a conocer a tu enemigo y ganarás la batalla sin luchar. Lo sometes porque la que va a tomar el mando de su vida es la mente eh, eh, humana y la mente humana es la mente más privilegiada que nosotros tenemos. Y esa se obtiene mediante la lectura, el conocimiento y la educación. No hay otra manera de superarla. No la he encontrado en los 56 años que tengo. ¿Cómo he logrado salir adelante? ¿Cómo he logrado salir de la ignorancia? Mediante la educación, mediante la lectura, mediante el aprendizaje. Entonces, la técnica en que consiste la A es en aprender Mediante la lectura Y por eso me dediqué a estudiar Y a ponerlo en un libro Y está en Amazon y usted va y lo compra Y usted ya tiene el libro en sus manos Está en versión Kindle Y está en versión papel Y ya no me tiene que tener a mí Sino que usted lee De una manera resumida Ah, pero Maribel, eso está en Google Ay, mi amor, entre a Google Y verá que usted se entra Y se pierde Es mejor tener y comprar un libro, y se lee ese libro, y se enfoca en ese libro, y aprende esas cinco áreas, que para eso está el libro, ok, no la voy a leer para que usted tenga mejor el libro, listo, esa es una parte, ahora, Marieta, ya ya se nos está acabando el tiempo, ay, venga, ¿cuál fue la técnica que usted nos dijo para tomar decisiones Las decisiones las toma la emoción, ¿sí? Por eso es que cuando entramos a esos sistemas de ventas de, de, de, de programas de vacaciones y de programas de no sé qué y salimos endeudados y nos compramos la blusa, el pantalón y después llegamos a la casa y decimos, pero si yo tenía una blusa del mismo color azul y ya tengo como cinco blusas azules, ¿yo por qué me la compré? Y nos gastamos la plata en las cosas que no necesitamos. Y entonces yo tengo varias estrategias para en el momento de comprar. ¿Ok? Anótelas ahí, Viviana. Eh, una es... Antes de tomar una decisión importante en su vida... Consúltelo con la almohada. Antes, ay, Dios mío, porque se me activa esto, pero voy a pues antes de tomar una decisión importante en su vida, consúltelo con su almohada. Esa era una expresión que aprendí de mi mamá y me decía mi hija, antes de tomar una decisión, consúltelo con la almohada. Y esa decisión a mí me ha servido mucho, aunque a veces me he equivocado, pero poquitas veces cuando usted consulta con la almohada. Cuando usted va a tomar una decisión importante, consúltelo con su esposo. Nosotras las mujeres somos muy dadas a hacer las cosas al escondido del esposo. Pero vea, yo ya lo viví. Y no lo hagan mujeres, porque cuando usted lo consulta con el esposo... Son las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Consúltelo. Con su esposo. Ay, pero es que me va a decir que no. A lo mejor era que no lo deberías de hacer. Ay, pero es que me va a desanimar. A lo mejor es que eres muy emocional. Ay, pero es que me va a regañar. Aprendamos a consultar consúltalo con Dios consúltalo con Dios por favor y normalmente una decisión cuando se consulta con Dios, muchachas ustedes no saben las bendiciones tan grandes que yo he tenido después de que soy una mujer que consulto las decisiones en la noche, por la noche antes de acostarme, me acuesto y le digo, Dios, ilumíname, dime cuál es el mejor momento para hacer esto, dime qué tengo que hacer, mire, tengo que tomar esta decisión, y se le escribe la decisión que tienes que tomar, quiero necesito saber si compro o no compro esta casa, porque esa es una decisión importante. Necesito saber si viajo o no viajo, porque esa es una decisión importante. Dime, antes de comprar este etiquete que tengo que comprar, porque tengo que viajar a Colombia a hacer un tratamiento en los dientes. Dime, ¿cuándo viajo? ¿Cuál es el mejor día para viajar? Pero es que es urgente. La única urgente es la muerte. Y si se muere, pues se murió. No necesita arreglarse los dientes. Ok, gracias por mandarme el mensaje. Acuérdese. Respire profundo y tome agua. Si es un vendedor que la tiene, así que usted tiene que decidir ya. Usted le dice, eh, dame un segundito, voy al baño. Dame un segundito, tomo agua, párese, sálgase de ahí. Cambie, vaya al futuro, piense en las consecuencias. No tome decisiones emocionales, porque estamos el 95% de las decisiones son emocionales. Entonces, consúltelo con Dios, por favor. Mire, le voy a decir una cosa. Yo estoy interesada en comprarle a usted ese producto, pero no se lo voy a comprar ya. Ay, es que está en promoción y se va a acabar y están agotado. Bueno, no me tocó ya. Ok, está bien. Mañana será otro día y pues me perdí la gran oportunidad del mundo que me van a dar. Pero es que le voy a dar una promoción del 50% ya, si lo compra ya, porque o si no mañana, yo sí cumplo mi palabra, porque yo soy de las que cumplo la palabra, y si yo digo que hoy vale un dólar y mañana vale dos dólares, entonces usted se va a perder la gran oportunidad por eh, eh, no comprarlo a un dólar. ¿Y sabe qué le digo yo a esa persona? Usted me está tratando como si yo fuera una mica o una mona, o un animal, y yo no soy un animal, yo soy un ser humano, educado, y no me gusta que me presionen, y ¿sabe qué? no lo quiero comprar, y ya me enojé, y me salió el reptiliano. <risas> ¡Ay, Dios mío! marimelda que dije que no lo voy a comprar, está en promoción, muy bacano, que lo compre el monito o las monitas del turno, pero yo no lo voy a comprar, y me encanta decir, qué pena me da, pero necesito consultar con mi esposo, porque la tarjeta de, de, del banco es de mi esposo, no es mía. Y yo no puedo decidir sobre ese dinero, porque si no, mi esposo me regaña. ¡Ay, usted tan boba! Usted no pues, nos ha enseñado a que seamos independientes, ¿sí? Pero yo tengo que ser inteligente en unas cosas, y normalmente siempre digo, el dinero lo maneja mi esposo. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Y yo no tomo una decisión? No. No, no, no, no, no, no. Pero pa' nada es pa' nada. El día que tomo una decisión de locura, ese día me fue mal. Nada, no, Dios mío. ¿Por qué? Porque la loca de la casa, el miquito de la casa, eh, ese que, que... ¡Ay! No, no, no, no, yo no soy ninguna mica. Ok. Entonces... ¿Cuál es la técnica que le estoy dando hoy para que usted no tome decisiones emocionales? Primero, consúltelo con su esposo si es casada. Marimelda es que él me regaña, Marimelda es que él me va a decir que no, Marimelda mejor todavía. Empiéselo a tener en cuenta en su vida, usted va a ver cómo se mejora la relación. Yo todo, todo voy y le digo a mi esposo. Y le digo, amor, imagínate que me están cobrando eh, 500 dólares por esto. ¿Vos qué decís? Y me dice, no, 500, y eso vale 200. Y yo, ¿te parece? Y me dice, claro, eso vale 200. Y yo, entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo no lo pues yo no lo sé hacer, yo pagaría los 700. Pero él me dice, pero yo lo sé hacer, yo lo hago. ¡Oh! Y mi esposo lo hace, y me ahorré 700 dólares. Mira lo que me gané por consultar con mi esposo. Me he ganado dinero nada más por consultarle a mi esposo. Porque otra persona me cobra a mí 700 dólares y yo le digo a mi esposo y mi esposo me dice, no, eso es muy fácil de hacerlo, déjele que yo le digo a mi hermano y mi hermano no lo hace. Y entonces eso lo hacen por 200 dólares y yo, oh my God, me la gané me la gané, cuando le consultó a Dios, todo, me la gané, y entonces yo vivo ganándome la lotería por todos los lados, ¿pero por qué?, porque aprendí, entendí que el 95% de las emociones lo toman los, el cerebro emocional, y que no es conveniente tomar las decisiones emocionado, que es mejor consultar con el esposo, Adán y Eva pecaron porque no consultaron con Dios, y Eva pecó porque se dejó engatusar de la serpiente. Y Eva resulta que no consultó ni a Dios ni a Adán y se comió la manzana y la echaron del de paraíso. Y también leí que ellos se querían parecer a Dios y que entonces porque se querían parecer a Dios... Dios le dijo que no se parecieran y él y entonces eh, la serpiente le dijo, no, usted es, es mentira, hágale ver a que se parece a Dios. ¿Y usted leyó eso, Marimelda? ¿Y dónde lo leyó? Ah, por allá en Génesis, en uno de los primeros capítulos, porque yo leí la Biblia hace días, ¡Uh! hace días lo sabía, y después vino la neurociencia y lo comprobó científicamente hablando de que el 95% de las decisiones las tomamos eh, inconscientemente. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, estudié neurociencia y me fui para la Biblia, que también yo la amo, y hice conexiones neuronales y encontré que coinciden en la forma, y yo tomé y dije, ok, ya sé. ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi mamá me decía, mi hija, consulte con la almohada, consulte con el Espíritu Santo de Dios? Ya entendí mi mamá por qué me lo decía, mi mamá me lo decía por esto. Porque mi mamá fue una mujer muy linda, porque mi mamá me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Y porque mi mamá para ella primero era Dios y luego el resto de ahí lo aprendí ah pero también lo aprendí porque cuando leí leí que Eva le hizo caso a la serpiente y no lo consultó ni con Dios ni con Adán entonces a partir de ahí yo dije ah pero es que esto tiene algún secreto consultarlo con el esposo y ahora en adelante mi esposo sabrá de todas mis cosas amor mío tengo que hacer esto, amor mío voy a hacer esto Y entre los dos nos hemos ahorrado Ustedes no saben cuánto Hemos mejorado la relación Y somos una pareja No estoy diciendo que, con, que sin problemas Pero somos una pareja que yo lo consulto Él me consulta Y entre los dos tomamos las mejores decisiones Perfecto Marimelda me queda muy claro, capiche, capiche, hasta luego, hasta luego y todos los días muchachas les voy a dar todo lo que yo sé, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo practico, porque yo quiero que ustedes sean unas mujeres que tengan una vida con dominio propio, con disciplina para que todo sea posible, todo es posible en el reino de los cielos, pero tenemos que tener disciplina. Buena mujer hermosa. Ha sido un placer. Chao, chao, chao, mi, mi, mi Leon, Leopoldo. Leopoldo. Leopoldo. Ay, Leopoldo. Y chao, Fede. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Chao.